Bueno, seguimos en Gran Canaria Accesible, encontrándonos con gente, en este caso con una amiga, con Graciela. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo encuentras la feria? Muy contenta, realmente muy lindo todo y bien, muy activa, la gente bastante interesada. Se ve que hay, los talleres tienen un efecto así muy vital en las personas. Las sensaciones de vitalidad, así por los pasillos, de alegría, creo que les hace bien a las personas. Esta, este, ...estos momentos. Qué bien, bueno Graciela, hay que decirlo... ...es la directora de la Escuela Canaria de Gestal... ...de Psicoterapia Gestal... ...es una psicoterapeuta muy reconocida a nivel internacional... ...y hoy ha tenido una conferencia aquí con nosotros... ...cuéntanos un poquito de qué ha ido tu conferencia. Bueno, mira, hemos trabajado eh, con una dinámica... así ...de la gente que estaba presente y haciendo escenas didácticas y aprovechando sobre todo el trabajo de las relaciones interpersonales, la relación con uno mismo y también todo lo que son las posibilidades de la mente a favor o en contra de una vida mejor, ¿no? Y la Gestalt, los fundamentos de la Gestalt, eh, cómo se forma la personalidad, en fin, hemos trabajado todos aquellos puntos que para las personas, para el día a día son importantes y ellos también han ido proponiendo preguntas y dudas, ¿no?, para poder eh, ir, ir, ir, las hemos ido eh, relacionando con escenas concretas y trabajando en la didáctica en relación a las escenas. No fue una conferencia formal, eh, digamos, de yo hablando y ellos escuchando, sino que fue participativa y las personas estaban muy contentas por eso, y yo también. Sí, es importante acercar los contenidos a la realidad cotidiana de la gente. Sí. Y si quisiéramos saber más, ¿a dónde nos acercamos para hablar con ustedes? ¿Dónde están ustedes en La Palma situados? Estamos en la escuela, la Escuela Canaria de Gestal, está en la calle Perdomo 40, en nuestro teléfono 928 367751 y en la web, que tenemos todo actualizada la web y Facebook en, en www.gestalcanarias.es. Recuerdenlo, www.estalcanarias.es, encontrarán información de talleres, el contacto por supuesto y algunas pildoritas que seguro que les van a interesar. Bueno Graciela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.